Hola a todos. Bienvenidos aquí a Noti Señales. Noti Señales es un noticiero de Fenescol para las personas sordas en Colombia y busca tomar conciencia sobre sus derechos. A las personas que nos están viendo, no sé, desde Medellín, Ibagué, Cali y las diferentes ciudades, pueden dejarnos sus opiniones. Y también compartir esta publicación con sus amigos y familiares. Recuerden hacerlo. Hoy saludamos al director de Penascol, Henry Mejía. ¿Cuáles son tus invitados? Hola, muy buenas tardes, Erika. Un Hola. saludo para todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento en NotiSeñales. El día de hoy tenemos un espacio muy importante en el cual vamos a hablar de participación. Y cuando nos referimos a participación, hablamos de, del orden nacional, gubernamental y local, departamental y local. Vamos a hablar acerca de cómo se hace este tipo de incidencia desde la participación. Cómo hacer incidencia con los gobiernos, porque muchas veces si no existen estos procesos de incidencia, de abogacía, pues los gobiernos no prestan atención a las necesidades y no se conocen muchas de estas necesidades, por lo tanto tampoco hay una toma de conciencia. La ley 1455 habla acerca de este sistema de discapacidad 1145 ruta intérprete habla acerca de este sistema de discapacidad que hay que está compuesto de comités departamentales, municipales que a su vez alimentan este sistema de discapacidad, por lo cual es tan importante que las personas sordas puedan aprovechar esta clase de espacios y participar de ellos. Ustedes saben que esta clase de espacios pues a su vez llevan a gobierno y cuando hablamos de estos espacios pues el referente a nivel nacional es el señor José Antonio Leal y él está allí en el Consejo Nacional de Discapacidad. En los comités departamentales hay las diferentes secretarías también con quienes se puede hacer la incidencia. Pero el problema que estamos encontrando o la situación que estamos encontrando nosotros actualmente es que no se tiene como la misma estructura en todos los municipios. Nos encantaría que pudiera ser igual a cómo se maneja en Bogotá. Por eso queremos que nos comenten cómo son los comités que se están manejando en los diferentes municipios y que de esta manera pues podamos crear nuestras redes de consejeros y trabajar de manera mancomunada en toda Colombia precisamente para hablar acerca de este sistema de discapacidad en el distrito en Bogotá tenemos a una invitada el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se coordina la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad en Bogotá. Ella se llama Lucía Lozada Silva. Y pues también con nosotros están dos líderes sordos que van a participar de este diálogo hoy. Uno desde Sordebog y el otro desde Azor Sur. Así que vamos a aprovechar este espacio como un conversatorio para hablar acerca de la participación en los comités de discapacidad. Así que empecemos. Eh, Lucía, puedes por favor presentarte. Gracias por acompañarnos en el espacio de hoy, este espacio tan importante para la comunidad sorda de Bogotá y la comunidad nacional. Lucía, ¿puedes? hola. Ahí, ahí, ya me ven. Okay. Hola. ¿A todos sí, y sí, todos? sí te vemos, te vemos. Eh, bueno, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Lucía Lozada, actualmente coordino la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad y pues quisiera darles las gracias por invitarnos al espacio. De verdad, como una secretaría, estamos muy complacidos y pues para nosotros. Es un gusto poder conversar con ustedes, además porque sabemos de todo el ejercicio que han venido haciendo y toda la incidencia a nivel nacional y tal, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Lucía, por acompañarnos en este espacio. Ahora continúo con dos de nuestros líderes sordos acá en Bogotá. Uno es de Azor Sub y el otro es de Sordebo, Por favor. Eh, Daniel, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a FENASCOL por la invitación a participar a nosotros como parte de SORDEBOG. Yo vengo en representación del Consejo Directivo de SORDEBOG y también soy candidato en este momento para el Consejo Distrital de Discapacidad en Bogotá. Así que un gusto en conocerlos y verlos a todos. Muchas gracias, Daniel. Daniel, y ahora Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos, a todas las personas que nos están viendo hoy aquí en Noti Señales. Mi seña es esta, mi nombre es Juan Carlos, y soy el presidente de ASOSU, también representante al Consejo Local de Discapacidad por la localidad de Suba. Muchas gracias por esta invitación a este espacio para poder compartir y aprender, aprender sobre todo y pues las, ver las diferentes opiniones. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Y pues eh, queremos darle la palabra a Lucía para que por favor nos explique eh, cómo es este proceso de inscripción de candidaturas desde el distrito y también desde las localidades cómo se ha dado esta convocatoria, la información, pues, eh, para los diferentes candidatos de las diferentes discapacidades. Ya sabemos que hay diferentes candidatos, pero ¿cómo es para las personas sordas y qué se debe hacer? Eh, que nos cuentes, por favor, Lucía, para que la, las personas sordas que están conectadas ahora nos puedan ver. Adelante. Bueno, primero... con Tenemos unas instancias y eh, Lucía, está el Lucía, consejo, no Cada sé, consejo No sé si es porque eh, te estás moviendo allí en el, en el auto y perdimos un poco la conexión. ¿Podrías repetirlo desde el inicio? Qué pena. Sí, claro que sí. Mira, eh, les decía que nosotros tenemos... Eh, un consejo distrital y 20 consejos locales. Sí, entonces, cada consejo eh, local actúa eh, como instancia de participación para las personas con discapacidad. En los consejos locales, cada una de las discapacidades tiene una representatividad. El año pasado iniciamos la primera parte de las elecciones a los consejos locales y al consejo distrital. En el consejo distrital no eh, tenemos en este momento representante de personas sordas y solo en dos de las 20 localidades tenemos participación de las personas sordas. Ahora, ¿cómo deben uh, participar? Nosotros hasta el mes de junio teníamos inscripción para los representantes, sin embargo, eh, como nuestro interés como secretaría y como sistema es fortalecer los espacios de participación, decidimos ampliar los plazos, es decir, que no solo hacer en el mes de junio, sino que en el mes de julio vamos a tener tanto votantes como representantes. Eh, ¿Qué deben hacer? El año pasado, por todo este tema de la pandemia y la contingencia, se realizó a través de eh, la plataforma VOTEC del Instituto Distrital de Participación. Este año todo sea absolutamente presencial. Es decir, que nosotros vamos a estar, eh, digamos que a nivel distrital, en Secretaría de Gobierno, los cuatro viernes del mes, recibiendo todos los documentos para que las personas se puedan postular como representantes distritales. En las localidades, eh, más adelante les vamos a compartir un boletín donde ustedes pueden encontrar en la página de la Secretaría de Gobierno. Cada uno de los puntos que están asignados a la localidad para poder. ¿Qué es quién es? Discúlpame, discúlpame, eh, Lucía. Eh, se cerró tu micrófono. ¿Podrías activarlo nuevamente? Ay, todo mal este micrófono. Eh, bueno, les decía que. Tenemos a nivel distrital, vamos a estar en gobierno, eh, la Secretaría de Gobierno, los cuatro viernes del mes y que más adelante les vamos a compartir un boletín. o Ustedes pueden ingresar a la página de la, de la Secretaría de Gobierno y ahí van a encontrar la información donde se pueden dirigir en las diferentes localidades para ir y presentar sus documentos, tanto como representantes como votantes eh, del proceso. ok perfecto pues es muy parecido bueno perdón parece que está con nosotros ya el subsecretario daniel eh, pero entonces a ver me están avisando acá vamos a hacer una cosa y es que uh, vamos a aprovechar este momento vamos a mostrar un video que tenemos y continuaremos entonces con la entrevista vale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 Bueno, muy bien. Continuamos entonces en este diálogo, en este conversatorio que tenemos. Ya también está con nosotros el subsecretario para la gobernabilidad y la garantía de derechos, el señor Daniel René Camacho. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que usted tiene una agenda muy ocupada, que el día de hoy pues también estaba afuera. Así que pues gracias por acompañarnos. Eh, estamos hablando en este momento del proceso de participación de las diferentes personas con discapacidad en el consejo distrital de discapacidad y también los consejos locales en la ciudad de Bogotá estamos hablando acerca de cuál es ese proceso para participar del consejo local porque muchas personas sordas presentaron esa confusión acerca de pues cómo se debe hacer y tal vez de ajustes razonables que todavía no se habían hecho y que en este momento pues se continúa con el proceso. Así que pues nuevamente se va a hacer la votación tanto de consejo local como de consejo distrital, ¿verdad? Eh, yo creería que esta respuesta me la podría dar, podría ayudarme quizás, eh, Lucía, ¿te parece bien? Claro que sí, um, sí, mira, como les venía comentando, vamos eh, ampliamos los plazos tanto en el consejo distrital como en los 20 consejos sí. locales. Y adicionalmente, digamos que en los consejos, acá es muy importante lo siguiente, miren, el decreto 1350 nos, eh, digamos que nos, nos pide, nos, nos solicita que hagamos parte de alguna organización. En las localidades, la organización debe tener aproximadamente de 20 a 30 miembros. En el distrito debe tener 90. Este es uno de los requisitos que tiene que estar porque es lo que demanda el decreto. Recuerden que nosotros nos regulamos desde lo que dispuso el decreto 1350. Es decir, que como sistema operamos eh, desde este mandato. Entonces, para las localidades es muy importante hacer parte de una organización y que la organización nos dé un acta, un aval donde diga que, que vamos a representar las organizaciones es lo que dispone el decreto Ok, claro pero entonces eh, quiero preguntarle a nuestro líder sordo Daniel Ocampo que nos comente ¿cuál es la situación a las que se ha visto, se ha enfrentado en las diferentes localidades con el tema de las votaciones que se hicieron? Quizás hicieron falta candidatos sordos, no había servicio de interpretación, ¿qué fue lo que pasó con esos candidatos en ese momento? Daniel Ocampo toma la voz. Sí, efectivamente ya tuvimos representantes en las diferentes localidades, aproximadamente unas 7, ocho personas que estaban participando allí. Sin embargo, el problema fue pues, que hizo que ellos quizás dejaran esa participación de lado. Fue que, bueno, ustedes saben que a nosotros siempre nos gusta estar investigando cómo están las situaciones, qué pasa, todo, pero resulta que allí no habían servicios de interpretación. Eso sucedía en BOSA. Allí no se contaba con servicio de interpretación en la localidad de Bosa, entonces la persona decía ¿a qué voy si no hay servicio de interpretación? Y muchas veces lo que se estaba haciendo era que se estaba contando con intérpretes de instituciones educativas que no tenían la calidad o el nivel necesario para poder estar en esta clase de espacios. Esto desmotivó a que no, las personas sordas participaran de estos comités y estos consejos. Entonces, Ojalá que desde la secretaría técnica, desde la secretaría de gobierno, pues se puedan hacer este tipo de ajustes razonables para que en todos los consejos locales de todo este del distrito se pueda contar con servicios de interpretación eficientes. Uno por ese lado. Dos, lo otro es la cuestión de tiempo, porque eso se trata muchas veces de voluntariado y entonces eh, quienes trabajan en las localidades, en la secretaría, los diferentes cargos que hay allí en el orden local pues cuentan con su salario. Sin embargo, la sociedad civil representante en esta clase de consejos no cuenta con el tiempo para retribuir, pues, eh, en esta clase de espacios cuando no tiene un trabajo, ¿no? Entonces, pues, ojalá que esta clase de acciones se pudieran hacer de otra manera para que fueran más accesibles para la persona sorda. Creo que Juan Carlos también tiene que opinar, ¿no? no, no, no, no, no, no. Sí, muy buenas tardes. Bueno, eh, gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por darme el paso y poder continuar. Estoy de acuerdo con lo que está pasando con esta situación. En mi experiencia, a mi experiencia, 2012, en los, diferen 2012, en los diferentes consejos distritales, conse como representante del consejo distrital, fue voluntario. Yo tengo eh, pues, ten trabajo y pues es una situación compleja porque pues, exigen en una empresa el horario, pero en el otro, el otro aspecto es algo voluntario. Entonces, ¿cuál fue la solución? Desde el consejo distrital pedí una carta, una carta con los horarios para, pues, para saber cuáles eran. Lo que pasa es que esos horarios como tal que el consejo distrital los cumple es muy complejo. Se corren las fechas, se corren las horas. Entonces, pedir un permiso en la empresa se volvía complicado. Ahora, en estos momentos, como representante de la localidad de Suba, está pasando la misma situación. Ha, había tres reuniones, una que es del Consejo Local de Discapacidad, pero sin servicio de interpretación. Qué pena, al final, bueno, dos reuniones, no tres. Todos que no participé, pues porque estoy estudiando un diplomado, entonces, ¿cuál? Tenía que tener permiso. A la tercera reunión, nos eh, hicimos la exigencia de servicio de interpretación, pero no estaba. Entonces nos hicieron perder el tiempo. Entonces no podemos participar. Entonces eh, es una oportunidad de participación que se pierde. Pensando en el decreto 1350, eh, hace unos años, desde el Penascol, en la asamblea, allí Penascol hizo una invitación al Ministerio del Interior que dio una charla sobre este decreto, sobre el 1350. Y pues todas las personas sordas estábamos allí y la verdad fue confuso para nosotros, hubo bastante confusión al respecto porque el decreto dice que pues ha pasado ya tiempo después de esto, un año después a ver si se soluciona y cuando se abrieron en el 2018 nosotros, pues la verdad es que... No fue clara la situación de este tema. Entonces, siguió pasando el tiempo y pues digamos que nosotros en la Asociación de Sordos de Suba, ahí tenemos un asesor en relación a la discapacidad y nos habla que este decreto, del 350, manda, manda esto, manda que, por ejemplo, si en Bogotá se tienen 8 millones de personas, debe haber 30% de los integrantes de las asociaciones. Entonces, este, este porcentaje para nosotros, eh, que fue cuando se abrió en el, 2000, en el 2018, el, empezamos con la asociación en el 2021. En el 2021 significa que en la asamblea de la asociación, allí se aprobó para ajustarse a este decreto y además el decreto menciona que debe tener una junta, una junta con el 30% de mujeres y pues nosotros hicimos esta preparación con anticipación, que quiere decir que somos tres mujeres dentro de la junta de la asociación y una persona joven de 14 hasta 28 años. Entonces son varios requisitos que nos menciona este decreto, nosotros estuvimos haciendo toda la, la acción pertinente y nos habla de un 20% de personas con discapacidad. Entonces, nosotros ahí sí lo cumplimos, pero todos éramos sordos. El caso es que volvimos a, esta, a hacer esta gestión y nosotros solicitamos, digamos, que son 80... Oh, oh. ¿Qué Allí adentro hay barreras de comunicación. No me atendieron bien. Qué difícil es la comunicación ahí. Oh. ¿Y si publicamos un video? Hola, mi nombre es Camilo, esta es mi seña, al ingresar a esta entidad hay barreras de comunicación, no me atienden bien y esto no puede ser, numeral, derechos y accesibilidad. ¿Vieron? En FENASCOL estamos promocionando la campaña Sin accesibilidad, no hay derechos. Es una de las acciones que hemos estado publicando. Dentro de este reto queremos que ustedes, como personas sordas, nos apoyen evidenciando aquellas entidades en el entorno que presentan barreras. No hay servicios de interpretación, no hay una comunicación efectiva una buena atención. Puedes grabar un video contando la situación y difundirlo. O si, por el contrario, identificas entidades en donde haya accesibilidad, cuentan con el servicio de interpretación, facilitan la comunicación, la buena atención y respaldo, puedes publicar un video contando tu experiencia. Pero ten presente lo siguiente, no es simplemente publicar y ya, es importante que agregues a tu video el hashtag mira, derechos y accesibilidad, antes de publicarlo, escribe en la descripción de tu video el numeral de derechos y accesibilidad para que tu video se vincule a nuestra campaña y nos llegue la notificación de tu publicación puedes publicar tu video o puedes enviarlo al siguiente correo derechos y accesibilidad arroba para recopilarlos, publicarlos y así visibilizar la situación. Súmate al reto, derechos y accesibilidad. Anímate, comparte tu video. Bien, continuamos en NotiSeñales. Tuvimos un inconveniente técnico con uno de los participantes y pues estamos arreglando lo de allí que tuviéramos el comercial. Seguimos en, conversando con nuestros líderes sordos, Daniel Ocampo y Juan Carlos, ellos, Juan Carlos Espinosa, nos están contando acerca de estas situaciones, ¿no? Entonces, aquí también atentamente está Lucía Silva y está Daniel Camacho, quienes nos eh, pueden también dar referencia de las situaciones que se comentan, ¿no? Previamente estábamos hablando de que muchas personas sordas pues querían participar de estos consejos locales, pero que no pudieron participar de ellos porque o no se contaba con el servicio de interpretación o estaban desmotivados por el tema del tiempo o de el servicio de interpretación. Tal vez, no sé si desde la parte distrital se pudiera dar garantía para que en las 20 localidades se pueda contar con el servicio de interpretación en las reuniones de los consejos, para que pues de esta manera sea accesible. ¿no? Sabemos que efectivamente el distrito lo que está haciendo es un préstamo de los intérpretes que están trabajando en los colegios eh, del distrito. Sin embargo, esto no es una garantía para la accesibilidad en las reuniones. No sé si um, Juan Carlos quisieras comentarnos acerca de esto también que nos comentó Daniel, ¿no? Porque es que estamos viendo que hay una desmotivación de la participación en las mismas personas sordas, ¿no? Qué pena, sí, por la interrupción. Y pues sí, sí, gracias. Continúo con lo que venía mencionando, la situación de lo que ha pasado en años anteriores, ¿no? de las exigencias de los afiliados, que era posible para la participación en diferentes espacios, y estas son diferentes para el consejo local, para el consejo distrital, también para eh, el tema, en temas nacionales hay diferentes exigencias y requisitos. Entonces nos decían que eran 80 personas, lo que pasa es que ahora, no sé si conozcan, es la institución distrital de participación, y movimientos de, de la comunidad entonces nos dicen que no que lo importante es que es a través de la participación local que debe haber 90 pero pues nosotros queremos saber que para la comunidad sorda es muy complejo cumplir con esta cifra porque hay personas que no les interesan estas acciones de, de, de asociatividad y demás entonces ahora nos está afectando para, pues para la participación en estos espacios Ahorita dos, dos, en dos localidades son, son las únicas que encuentran con personas sordas, pero pues es importante tener una solución al respecto, porque hay una publicación que menciona, y pues también pregunto en estas publicaciones, de cómo es el proceso, ¿tiene esta, estas publicaciones, tienen acceso, tienen servicio de interpretación, tienen lengua de señas para que las personas sordas puedan acceder? Eh, sí. Esa es como mi, mi pregunta, muchas gracias. Bien, gracias Juan Carlos. Ya tenemos unas preguntas, entonces Juan Carlos deja esta pregunta acá sobre la mesa. No sé si el doctor Daniel quisiera ayudarnos a responderla o de pronto Lucía. Tal vez, doctor Daniel, adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente. Con las buenas tardes para todos y para todas. Es placentero pero para mí estar acompañándoles hoy en este, eh, esta importante reunión, realmente quiero iniciar preséndole una excusa. Sin accesibilidad no hay derechos.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 Bueno, gracias, eh, señor subsecretario. La verdad es que nuevamente tuvimos un problema técnico por otra desconexión, pero eh, podemos continuar, doctor Daniel. Sí, muchas gracias. Los, los saludaba muy atentamente. Eh, pues mi nombre es Daniel Camacho, subsecretario para la gobernabilidad y garantía de derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Y eh, actualmente pues eh, fuljo como... Secretario Técnico del Sistema Distrital de Discapacidad, quiero expresarle un saludo muy especial a las personas que hoy nos acompañan, que nos escuchan, que exponen sus preocupaciones, preocupaciones que compartimos, por supuesto, preocupaciones que hacemos todas las gestiones necesarias para procurar resolver y presentamos excusas realmente por esas dificultades que se han presentado y quisiera, eh, pues rápidamente exponerles algunas consideraciones ahí frente a los planteamientos que se han venido. Entonces, eh, en ese sentido, pues, quisiera iniciar eh, comentándoles que... Eh, es un título de reflexión. A veces las normas que están realmente, en su, su espíritu es ayudarnos como ciudadanos a facilitarnos las cosas, pues hay normas que definitivamente lo que han hecho es entorpecernos. Hay normas que realmente han hecho es complicarnos la vida. Y una de ellas es, yo lo reconozco, una norma del orden nacional, un decreto del Ministerio del Interior, que pues establece que la participación sea a escala de organizaciones y establece allí unos requisitos. Quis, quisimos darle una interpretación práctica a esa norma. Quisimos con un espíritu de creación, de superar dificultades, de garantizar realmente derechos y considerando nuestra concepción como Estado Social de Derecho, quisimos darle paso a una interpretación razonable que era permitir que organizaciones no estrictamente formales participaran de estos escenarios pero lamentablemente no fue así hemos solicitado eh, en varias eh, reuniones al ministerio que modifique esa norma, no hemos visto la intención y les cuento, les quiero anticipar ya estamos haciendo mesas de trabajo con la secretaría jurídica distrital para demandar ese decreto. Vamos a demandar ese decreto que no permite una participación efectiva y condiciona de manera irrazonable, de manera desproporcionada, la participación de las personas con discapacidad. Entonces, en eso ya venimos trabajando. Ya tuvimos una primera mesa de trabajo, luego vamos a tener la segunda con la con la población interesada, haremos la convocatoria para realmente encontrar respuesta afirmativa a una preocupación legítima de la población con discapacidad y que desde el sistema compartimos. Eso como primera medida quería comentarles. Ahora, frente al tema de no contar con los intérpretes o con las condiciones necesarias, yo quiero recordarles que además de ser el secretario técnico del sistema distrital, soy el subsecretario para la gobernabilidad y garantía de derechos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La garantía de derechos es nuestro principal propósito en cada una de las acciones que realizamos. Y por ello, no solamente en SUA, sino en otras localidades, hemos evidenciado esa dificultad. Lo que ocurre es que, como Secretaría Técnica, tenemos unos roles allí establecidos que no nos permite o no tenemos digamos, la facultad de poder tener eh, intérpretes para todas las localidades. Por eso es que les exigimos, y ya tuvimos el mes pasado, el mes pasado tuvimos, hace, hace aproximadamente un mes, tuvimos un consejo de gobierno, yo le solicité al secretario de gobierno un espacio para nuestra coordinadora de discapacidad, Lucía, su, y el equipo, con los 20 alcaldes locales, donde además de oficiarles a través de memorando, a través de documento oficial, les exigimos en ese consejo de gobierno que debían ser corresponsables en la garantía de derechos y que era su deber garantizar los servicios de intérpretes en cada una de las sesiones de los consejos locales de discapacidad de las instancias correspondientes o bien en las reuniones que eh, la comunidad así expresara y necesitara del servicio para el bien y para la efectividad de cada uno de esos espacios por esa razón es que eh, en presencia del secretario distrital de gobierno que es digamos el jefe eh, de los alcaldes locales hicimos esa solicitud coayudaba que, que coadyuvó nuestro secretario de gobierno y los alcaldes se comprometieron a garantizar en adelante el servicio de intérprete en sus respectivas localidades. Ahora, eso tiene eh, pues un proceso. Recordemos que nos encontrábamos en, en vigencia de la ley de garantías, pues ya superada la etapa de elecciones, ya los alcaldes no tienen ninguna restricción ni ninguna excusa, más allá del proceso administrativo propio de una contratación. Pero en eso vamos a estar muy pendientes porque, eh, insisto, el contexto es garantizar los derechos. Y garantizar los derechos realmente es involucrarse de manera incidente a través de los espacios democráticos que se facilitan, que facilitan la norma, aquí sí, sí aquí sí la norma nos permite participar y que todos, toda la acción distrital debe estar enfocada en garantizar, eh, un proceso de elecciones transparente, inclusivo, un proceso que realmente garantice eh, los derechos de la población con discapacidad. Ok. Esto es muy importante lo que usted nos acaba de comentar porque de aquí Justamente hablamos acerca de la garantía de derechos y cuando hablamos acerca de ese decreto 1350, pues efectivamente nos ha afectado mucho. Las personas sordas en nuestro Facebook Live nos están dejando los diferentes comentarios y nos dicen que, por ejemplo, cuando ellos fueron a las elecciones presidenciales, para dar un ejemplo, o para las legislativas. O incluso elecciones ya del orden gubernamental, cuando van simplemente eh, muestran la cédula, pero no, no, no se piden más cosas. En cambio, cuando hablamos acerca de las elecciones para los consejos locales y distritales y sí se piden muchísimos más requisitos y eso pues está haciendo efectivamente que sea una barrera en la garantía de derechos y es que ustedes saben que el gran problema en este momento en Colombia para nosotros es el certificado de discapacidad se ha vuelto una barrera muy grande que nos está impidiendo acceder a la participación a este derecho a la participación igualitaria y equitativa que tenemos nosotros la, la cuestión aquí es cómo solucionar este tema de garantía de derechos porque eh, si se quita el, eh, este tema pues veremos ¿Qué va a pasar con las diferentes barreras que hay? Igual va a quedar cojo el sistema. Doctor Daniel. Sí, efectivamente, pues uno de los objetivos ahí que nos trazamos primeramente fue eh, con el gobierno actual, el gobierno que se pues, está terminando, ¿sí? eh, fue llegar a unos puntos de coincidencia para, para que podamos... Pues, garantizar realmente con buenos propósitos la participación. Vamos que ahí hay eh, un criterio que, que quizás uno entiende que ha funcionado en otras en otras eh, esferas pues o en otro, eh, para otro tipo de población por ejemplo la población víctima del conflicto armado también eh, hace sus elecciones a través de visaciones, pero lo que ocurre allí por ejemplo es que las organizaciones se constituyen de una manera muy sencilla. No las equiparan a un, a un establecimiento de comercio o a una sociedad sin ánimo de lucro. ¿sí? Organizaciones eh, de víctimas que se constituyen en una personería municipal, que hay un formato preestablecido, y eso facilita mucho. Y, y realmente ha fortalecido la participación de las víctimas. Entonces, ¿qué buscábamos nosotros? Esto. Esto mismo. Ahora, viene un nuevo gobierno. Ojalá pues pronto nos podamos sentar con quien eh, designen como ministro del Interior, como eh, quienes designen allí para poder establecer esta comunicación y que sea mucho más asertiva. No eh, día de la demanda para, para declararla con el fin de que declaren la nulidad por inconveniencia de ese decreto, sino que... Eh, podamos a través de un ejercicio coordinado, porque así lo establece la ley, que coordinemos nuestra acción, las entidades públicas, pues facilitar la participación y así garantizar de manera real y efectiva los derechos de la población con discapacidad. Perfecto. Eso nos alegra mucho lo que usted nos acaba de contar, porque es muy importante para nosotros, para este proceso. Ojalá se pueda dar esta acción de nulidad, porque efectivamente está afectando mucho a la comunidad sorda. Y justamente también en los comentarios que tenemos en el Facebook Live de quienes nos están viendo, nos están haciendo esa misma pregunta. José, una persona que se llama José Humberto Lozano, aquí en el, en el live nos está preguntando sobre la situación que sucede con un hijo de él que hace parte del consejo de déjame reviso bueno Erika, creo que Erika tiene más bien esta pregunta acá por favor la puedes leer tú vamos a dar una pausa para que Erika nos pueda decir esta pregunta Hola. Claro, claro, que sí, está José. Y él saluda a las dos invitadas, él saluda a las dos invitadas, a los dos invitados y nos menciona que en la localidad de San Cristóbal, la localidad de San Cristóbal, una persona como candidata iba a participar, presentó su certificado de discapacidad, pero se lo negaron. No sé, sea, eh, Henry, qué más decir sobre esto. eso por ejemplo esta es una de las situaciones de las tantas situaciones que se nos presentan cómo poder hacer entonces nosotros para arreglar esto y que en las siguientes elecciones pues la participación se dé como se espera porque como decíamos muchos están eh, desilusionados desinteresados en participar daniel también decía yo participo de manera voluntaria pero se me exigen un montón de cosas, el tiempo que esto requiere, el ser candidato prácticamente ya cuando se elige, es prácticamente un trabajo, pero termina siendo voluntario y la persona se desintensiva, se desinteresa, perdón, de estar en esta clase de espacios. ¿Cómo poder hacerlo para mejorar las condiciones a este respecto, doctor Daniel? Sí, efectivamente, eh, la tarea nuestra como Secretaría Técnica es articular, articular, coordinar, promover, promocionar la participación, pero al mismo tiempo garantizarla. Y no garantizarla en el papel, no garantizarla en una respuesta, en un escrito, no es garantizarla en la efectiva. Y hacemos todos los esfuerzos para que... Eh, ese cúmulo de requisitos, ese eh, gran porcentaje de elementos que no facilitan, sino que perjudican y obstruyen un poco una participación mucho más esporádica, mucho más auténtica, pues nos conduce a eso. Nos conduce a eso y eso, como, como usted muy bien lo señalaba, pues desestimula o desincentiva la participación. ¿Sí? Entonces, frente al tema de salud, pues yo quisiera invitar a la persona que, que nos hace la pregunta que, que nos pueda escribir, que tiene la posibilidad de hacerlo y nosotros podemos podamos articular de manera real con, con Secretaría de Salud, entidad respectiva para que haga esas valoraciones médicas, haga esas actualizaciones en los dictámenes y demás que, que, que pues nos faciliten a todos, a todos, la posibilidad de participar e incidir en, en los procesos democráticos que a bien se tenga lugar desarrollar. Entonces, eh, la invitación es a que cuenten con el sistema, cuenten con esta Secretaría Técnica para impulsar, para absorber todas las inquietudes puntuales en materia de salud, para... Y, y, y esto que digo realmente no es, no es que no se queden palabras, sino que estamos en la búsqueda de garantizar una participación efectiva. Y todas las dificultades que se presenten, pues estaremos en la disposición y en, con la total determinación de acompañar para resolver. Muy bien, muchísimas gracias, subsecretario por la información que usted nos acaba de dar. Y es que también José Humberto pues Humberto Lozano aquí en, en el Facebook nos dice que nos está haciendo unas preguntas, pero vamos a mostrar primero un video que tenemos para la comunidad y que tiene que ver con un emprendimiento desde la ciudad de Pasto. Así que lo vamos a mostrar y luego pasamos a la pregunta que tenemos también allí y los comentarios que tienen eh, Daniel y Juan Carlos para ir cerrando porque ya tenemos el tiempo justo. Veamos el video. Hola, un cordial saludo para todos. Mucho gusto, esta es mi seña y mi nombre es Henry Farfán. Me encuentro en la ciudad de Ibagué, Tolima. Ella se va a presentar. Un cordial saludo, yo soy María Inés. Mi seña es esta. Y él les va a contar sobre nuestro emprendimiento. Les cuento que hace 20 años, mi mamá, Chava, en el municipio del Guamo, Hace 20 años yo la veía preparar, el tamal, la lechona, y así ha pasado durante el tiempo. Esto se acabó. Yo me casé y quisimos tener nuestro emprendimiento, nuestra empresa, que se llama Comidas Típicas del Tolima LSC. Hace tres años la fundamos. Tenemos estas señas para podernos comunicar con los demás. Y que vean cómo se comunican las personas sordas. Estamos en el panóptico de Ibagué, en el 29 Festival del Tamal y la Lechona. No ha sido la primera vez que participamos. Participamos en el Parque Murillo Toro al frente de la Gobernación y también en los bajos del Parque Bicentenario, mostrando nuestro emprendimiento y la identidad como personas sordas. Aquí en Ibagué, en la capital del Tolima, estamos en el marco de este festival. Vendemos tamales, lechona, comida picante, comida natural. Es muy rica. Espero nos puedan apoyar y compartan este video en sus redes sociales. Aquí la comunidad sorda está bienvenida y disfruten de esta comida que es muy rica. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, muy bien, muchas gracias. Qué bueno ver las noticias de todo el país con estos emprendimientos de la misma comunidad sorda. Qué bueno que se puedan mostrar, miren, comida típica tolimense, Coca-Cola, creo que voy a tener que ir. Bueno, entonces, eh, continuamos con la pregunta que estaba aquí en nuestro Facebook Live. José Humberto Lozano pregunta lo siguiente, dice ¿Puede una persona sorda que a su vez tiene discapacidad física o discapacidad múltiple votar por un candidato sordo? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la respuesta, subsecretario? Sí, efectivamente, si sí, sí la persona tiene okay. la discapacidad. Eh, porque Efect es que resulta que esta pregunta no viene sí, gratis, sí, pero... porque resulta que eh, muchas veces lo que se dice es que se vota, es dentro de la misma discapacidad, es decir, sordo vota por sordo, pero en este caso, donde hay una situación múltiple, donde hay varias discapacidades, eh, ¿cómo se puede hacer? Y ya después de eso, de que nos den la pregunta, la respuesta, eh, pasamos con Juan Carlos, que él quiere concluir también. Entonces, no sé si va el doctor Daniel o va Lucía, la coordinadora. No sé, si, si me permiten, de, les doy respuesta de acuerdo a lo que eh, dispone tanto el decreto como... Eh, el 1350 y el 505 lo que nos dicen es que cuando una persona con discapacidad múltiple vota solo por las mismas personas con su, de, su discapacidad es decir, por discapacidad múltiple no puede votar en este caso por una persona sorda porque el certificado dice discapacidad múltiple, entonces para las votaciones y para las representatividades tiene que ser tanto si el certificado dice discapacidad múltiple vota o representa a personas con discapacidad múltiple Ok, pero entonces si uno tiene esa discapacidad múltiple y dentro de esa multiplicidad de la discapacidad está que es una persona sorda también y quiere votar por una persona que solamente es sorda porque dice quiero apoyarla pero le dicen no, ¿qué hace? Es que lo que nos pide el decreto es que tiene que votar por su misma discapacidad en este caso la categoría es múltiple por lo tanto debe votar por discapacidad múltiple, no puede votar por un por un eh, representante sordo ok bueno, este definitivamente este decreto toca pedir eh, esta nulidad a través de la demanda, porque por ejemplo, si yo como hombre no pudiera votar por una mujer o yo, como una persona blanca, no pudiera votar por un candidato que es afro, quedaría como que no cuadra, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se puede solucionar esta situación que viene a raíz del decreto, ¿no? Y que está presentando barreras, una barrera más a las barreras cotidianas que tenemos las personas sordas. Voy a pasar con Juan Carlos y con Daniel Ocampo, que son nuestros líderes. Voy inicialmente con Juan Carlos, que tiene su opinión. Bueno, muchas gracias, claro que sí, con relación a este decreto, el 1350, es una situación que en este momento pues, nos está afectando también como identidad a la comunidad sorda, porque adicional a esto, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es lo mismo eh, que cuando las personas oyentes, digamos que todas las personas tienen el perfil para diferentes representantes, pero es igual, eh, las personas sordas también tienen diferentes perfiles, entonces tampoco es que cualquiera vaya a estos espacios. Entonces sí nos preocupa, nos preocupa bastante, porque en Bogotá la comunidad sorda está y las asociaciones de personas sordas en Bogotá, pues conocemos, digamos, hay dos asociaciones donde están pues personas sordas. Pero no se cumple como tal con el decreto 1350, qué es lo que está pasando. Hay otras organizaciones que también son asociaciones de personas con discapacidad, personas ciegas, personas suaves de silla ruedas y demás que están todas las discapacidades dentro de la misma organización y cumplen, pero no conocen el tema de cultura sorda. Entonces, para los sordos nos toca estar todo el tiempo pues, enseñando y haciendo, haciendo notar esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Por eso es que nosotros creemos que se está dañando la identidad como personas sordas. Y pues para que ustedes sepan, digamos, representantes ante el gobierno, no es que cualquier persona sorda puede ser elegida para estos como delegado, Sí, porque pues están ah, temas del, eh, en, en temas locales pero no hay asistencia no hay cumplimiento, también eso nos afecta, entonces ¿cómo poder solucionar esta situación? O Esa sería mi pregunta Bueno eh, le doy paso, entonces no sé si a la coordinadora Lucía o al subsecretario Daniel ¿subsecretario? Sí, yo, yo eh, realmente aquí en esta pregunta sí quisiera que Lucía nos apoyara, pero además, pero además importante algo que, que quiero destacar de, de la inquietud que, que plantea. Efectivamente son muchas las limitaciones que en, hemos evidenciado, que hemos notado en la comunidad, en la población sorda, ¿sí? Y mire, insisto, Cuenten con el sistema, cuenten con la Secretaría Técnica, que la Secretaría Técnica no sea un tema de, eh, venga, lo llamo, le envío un correo, no, utilicemos el correo realmente para esos propósitos, donde vean dificultades, avísenos, donde vean situaciones que están atentando, vulnerando, amenazando sus derechos, infórmennos, y haremos todas las gestiones que estén a nuestro alcance, para conjurar esa situación sí digamos que ahí también eh, dando respuesta sabemos eh, como ya lo hemos venido mencionando que la participación digamos que muchas veces tiene unos limitantes y esos limitantes tienen que ver incluso con lo que nos solicita el cierto número de personas tanto el, a nivel, a nivel de distrito. estamos también, en este momento, como ustedes lo han mencionado, todo este ejercicio requiere de algunos elementos rigurosos, tanto como en la serie de, de documentación que se pide. Pero por eso, como Secretaría Técnica, estamos trabajando para que, de una otra manera, la participación sea mucho más sencilla, mucho más efectiva, mucho más accesible. Y eh, digamos que en ese sentido lo que estamos buscando es la articulación constante con las distintas entidades, tanto con el Instituto de Participación como con la Secretaría de, eh, de Salud para que así se pueda garantizar eh, el ejercicio pleno de la participación. No sé, Juan Carlos, si, si tienes alguna, digamos, si quisieras que ampliara eh, la respuesta frente a tu inquietud. Este dice el señor Henry. Bueno, por cuestiones de tiempo no podemos continuar con nuestro conversatorio. Ojalá pudiéramos establecer una mesa técnica más adelante con las asociaciones de las personas sordas y con ustedes, pues para valorar esta clase de asuntos. Ustedes saben que pues, Noticias Señales tiene un tiempo específico, ya vamos cerrando, así que voy a darle paso a nuestro líder sordo también, Daniel Ocampo, para que nos comente acerca de estos asuntos, la opinión que él tiene. Pero la invitación también es a que, a que la comunidad sorda pueda participar de esas mesas técnicas que puedan surgir acerca de esta clase de asuntos. Daniel Campo, toma la palabra. Efectivamente, Henry, muchas gracias. Pues, eh, con las respuestas de la coordinadora y del subsecretario acá, hemos visto que frente a estas elecciones de participar desde la parte local y también desde lo distrital, pues muchas veces las personas sordas están buscando el mejor perfil posible. Cuando hablamos del consejo distrital, pues entonces buscamos ese mejor perfil. Pero pues muchas veces también se piensa desde lo local. Mi reflexión, ¿cuál sería? Es que cuando se va a seleccionar, por ejemplo, para la parte nacional, pues es una persona experta, cuando se va a seleccionar a su vez la secretaría técnica, se seleccionan expertos para que puedan estar allí. Entonces, que de la misma manera, cuando se vaya a hacer las elecciones y en la selección de los perfiles de los candidatos, pues se pueda hacer una selección que permita eh, que la Secretaría Técnica pues tenga el mejor perfil para este consejo distrital no que no sea cualquiera sino que tenga un mejor perfil Toma la palabra don Henry, efectivamente, gracias Daniel por las recomendaciones que nos das, gracias también al subsecretario Camacho, a la coordinadora Lozada, muchas gracias por estar con nosotros. Pues estamos hablando de estos temas de elecciones y nos gustaría, como decía, establecer estas mesas técnicas o esta mesa técnica para que para las próximas elecciones se puedan mejorar las situaciones que se han dado desde las anteriores, ¿no? Aprender de lo que ya vino antes, entender pues que este decreto 1350... Eh, tiene ciertas especificidades pero que a su vez también podemos ver qué se puede hacer en cuanto a la participación en los consejos municipales y locales ¿no? porque cuando hablamos de las alcaldías y demás es muchísimo más difícil que cuando habláramos acerca de un, un consejo, aquí se está viendo es al contrario, entonces pues que lo tengamos presente y que se pueda analizar esto para más adelante muchísimas gracias a todos, a todas por eh, su participación en este momento, y pues quedamos atentos a poder establecer esa mesa técnica de trabajo. A todos aquellos y aquellas que tengan todavía inquietudes a este respecto, por favor que nos envíen su correo a noticenales.fenascol.org.co. Desde Noticeñales evaluaremos, revisaremos las dudas que tengan que nos lleguen a este correo. Y pues efectivamente las haremos saber en esa mesa técnica. Muchas gracias por su compañía. Lástima que el tiempo no nos da, pero pues eh, quiero darle también ahora el paso para cierre a Erika. Claro que sí, hoy con todo lo que... Podemos hablar, ha sido muy buena toda esta experiencia. Recuerden que esta, esta transmisión queda colgada y que la pueden volver a ver. Pueden dejarnos sus preguntas y sus inquietudes. Entonces, nos vemos pronto. Así es. Muchas gracias, Erika. Gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta luego. Recuerdan que en una de las emisiones de Noti Señales... Tuvimos como invitada a la doctora en salud pública Minerva Rivas. Mírenla aquí. Ella lidera el desarrollo de una investigación que a través de la realización y publicación de una encuesta busca saber acerca del acceso a la salud por parte de las personas sordas, así como el análisis del estado de salud de nuestra población. Para ampliar un poco sobre la información de esta investigación, observen lo siguiente. Entender cuáles son las herramientas de comunicación al alcance de la comunidad sorda en el entorno de salud y cuáles son las prioridades de salud y el, eh, el estado de salud de la comunidad sorda en Colombia. Buscamos, eh, estamos haciendo una encuesta que está dividida en tres secciones. La primera que busca entender cuáles son las herramientas a disposición para comunicarse en el entorno de la salud. La segunda parte que busca entender cuáles son las prioridades de salud por medio de, de preguntas que, que mmm, cuestionan funcionalidad, enfermedades y otras experiencias. Y en la tercera, en la tercera parte también hablamos del de acceso a la interpretación durante la epidemia de COVID. Entonces, buscamos que entender la realidad de las comunidades solas en Colombia tendrá una incidencia no solo en Colombia, pero en países de ingreso medio y bajo en América Latina y en el mundo. Aprender de las experiencias y aprender cómo podemos resolver las barreras y por ende crear un entorno de bienestar y de mayor salud para la comunidad solas. ¿Vieron? Este equipo de investigación formuló las preguntas y temáticas dentro de la encuesta y FENASCOL apoyó este proceso. Esta encuesta ya está publicada para que la población sorda participe y comente desde su experiencia qué barreras se enfrenta para acceder al sector salud como la barrera comunicativa, o si presenta alguna condición que afecte su salud, entre otras preguntas. Sus respuestas permitirán evidenciar la situación actual de la población sorda colombiana. Si quieren acceder a esta encuesta, observenla en el siguiente link.